El marketing de influencers es una tendencia de mercado tanto para agencias como para marcas desde hace mucho tiempo, el mismo tiempo en el que youtubers, instagramers, bloggers tienen una capacidad de audiencia de prescripción bastante elevada. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay tendencias que van cambiando precisamente el cómo se maneja ese marketing de influencers donde si la marca lo que busca es un gran alcance, eh, lo que se utiliza son influencers, aquellos usuarios con mínimo un millón, preferiblemente, mínimo 10 millones de usuarios en su comunidad. Pero si la marca lo que busca es eh, retorno de la inversión, eh, busca conseguir conversiones en ventas y impactar en el mercado, se viene a utilizar el micro-influencer, que es aquel influencer que tiene entre 10.000 y 100.000 usuarios en su comunidad, que es una comunidad más pequeña, pero eh, mucho más apegada, mucha mayor cercanía y mucha más eh, afinidad entre el público y ese microinfluencer. Con lo cual, alcance influencers y conversión e impacto en el mercado, eh, se suele utilizar hoy día microinfluencers de entre 10.000 y 100.000 suscriptores. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un bebo, un compartir y seguimos los comentarios. Saludos.